En los registros clínicos es fundamental integrar, estandarizar y armonizar la información que cada institución de salud recoge para permitir una real integración de datos. La falta de programas especializados e integrados hace difícil o casi imposible el intercambio de datos para generar nuevos conocimientos en la salud del paciente. Promover la información clínica para diagnóstico e investigación requiere de soluciones para generar un intercambio abierto de datos. Open Data Clínica tiene su razón de ser tanto como herramienta que facilita la investigación clínica como el apoyo al diagnóstico y seguimiento dentro de un sistema hospitalario orientado al paciente. La función de Open Data Clínica es ser una plataforma de servicio accesible a través de Internet donde se definen entidades, usuarios y grupos de diagnóstico o patologías que son absolutamente independientes entre ellos o interoperables. Permite generar registros en el caso del tratamiento de pacientes crónicos y registrar los aspectos generales de la medición y el seguimiento de la respuesta a los tratamientos. Cada usuario de Open Data Clínica puede generar una serie de formularios específicos que contienen información estandarizada y normalizada para permitir el intercambio de datos si así lo define. Actualmente, esta plataforma está en funcionamiento con un estudio clínico conjunto entre el Hospital San Borja de Riarán y la Clínica Las Condes. Finalmente, Open Data Clínica es lo suficientemente flexible para ser utilizado en cualquier tipo de patologías y ser destinado ya sea a gestión diagnóstica y seguimiento como para investigaciones clínicas.